Para todos aquellos nuevos en este canal, esta es la introducción. Aquí se presentarán temas importantes sobre investigación, temas importantes para todas las edades y también haremos modelos de papel. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo canal.